Pensamiento Una bella flor con muchas propiedades Nombre científico Viola Tricolor L sinónimos Viola Tricolor H Viola ardencis Nombres comunes Pensamiento Amor Perfecto Bravo Flor de la Trinidad, Suegras y nuevas, Trinitaria, Violeta Azul. Parte utilizada, hojas y flores. Recolección. En fitoterapia se utilizan las flores y hojas secas. Las flores se pueden recolectar durante casi 6 meses a lo largo del año. Se secan a la sombra y se guardan en un lugar bien protegido de polvo y humedad. Aplicaciones y propiedades. La trinitaria contiene taninos, saponina, flavonoides y compuestos salicílicos. Su propiedad terapéutica más destacada es la de depurativo de la sangre. Las partes activas de la planta ayudan a eliminar las toxinas o principios nocivos a través de las vías urinarias y sudoríperas. También se le reconocen otras virtudes medicinales como espectolante, febrífugo y en usos externos tales como lo, la dermatosis, semas y acné, es antiprubriginosa. Se puede preparar en forma de infusión, cocimiento o jarabe. Las partes más útiles de la planta son las hojas y flores, preferentemente los empleares más jóvenes y floridos. Remedios. Infusión de trinitaria depurativa. A un tazón de agua hirviendo, añadir un puñadito de hojas y flores secas de trinitaria. Dejar reposar de 15 minutos filtrar y tomar dos o tres tazas al día. Pese a su aparente fragilidad, la vistosa flor de esta planta, semiperenne, es capaz de resistir muy bien las frías temperaturas otoñales e invernales. Una de sus especies más conocidas, llamada viola tricolor, por tener tres colores y pertenecer al género de las violetas, Dentro de la familia de las violáceas se encuentra por doquier adornando parques, jardines y macetas, pero además se emplea con fines terapéuticos, puesto que contiene mucílagos, tipo de fibra soluble, vitamina C y betacártenos, ácido salicílico, flavonoides y taninos antioxidantes, entre otros componentes. ¿Cómo puede ayudar para las inflamaciones de la piel? El pensamiento se utiliza para aliviar afecciones cutáneas seborreicas, la costra láctea de los bebés, el eczema, la psoriasis, el aene, porucrosis, el herpes o algunas erupciones, entre otras, dolencias. Para los problemas urinarios. Ayuda a la curación de trastornos como la cistitis, como espectorante. Ayuda a eliminar la mucosidad. que provoca tos y congestión en casos de gripe, resfriados y bronquitis. Como depurativo, se emplea en casos de ácido úrico elevado y gota, por ejemplo. Como diurético, puede ser útil para combatir la retención de líquidos. Como laxante también puede contribuir a mejorar el tránsito intestinal. ¿Cómo se usa, el pensamiento se puede encontrar en forma de cápsulas, extracto y tintura, así como en presentaciones compuestas junto a otras plantas, según sea la aplicación a la que se vaya a destinar. También es posible adquirir las flores secas para elaborar cataplasmas e infusiones. No lo tomes por tu cuenta. Aunque se vende sin receta médica y podamos conseguir fácilmente información sobre cómo tomar o aplicar el pensamiento, no se debe utilizar en ningún caso sin consultar antes a un médico que valore la idoneidad de consumirlo y en su caso la dosis necesarias. Recuerda que usar cualquier planta con fines terapéuticos por nuestra cuenta puede originar reacciones, alergias o interacciones peligrosas. Contraindicaciones y precauciones, embarazo y lactancia, niños menores de 2 años y en personas que sufren de asma, toxicidad, no existen estudios sobre el particular.